...comentario de Carolina a recibir a Arismendi, la antigua, que está en el frente del local... Ya, te vamos a mandar a Ya, partes. la imagen. ¡Cállate! imagen dato, el dato Vamos wow. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa cuando retornemos. No se vayan, todavía queda más. Venimos con eso ahora en vivo. Déjame llamar a ah,